Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Una de las recomendaciones importantes para reducir los factores de estrés cuando vamos a presentarnos delante de terceros es tratar de trabajar con implementos que ya conocemos. Hay personas, bien, porque se los recomendó la abuela, la mamá, porque es tradición, que dejan, por ejemplo, ropa o calzado para estrenar el propio día de la presentación y, la verdad, traten de no hacerlo, es importantísimo que conozcamos la textura de la ropa que vamos a llevar, si vas a llevar algún tipo de accesorio que conozcas, si efectivamente le va bien a tu cuerpo, el maquillaje que vayas a usar, el peinado que pretendas llevar, bueno no es mi caso, pero si tuvieses suficiente cabello como para peinártelo en una peluquería, trata de que te sea común, que lo hayas conocido antes. El detalle cuando trabajamos con implementos nuevos, obviamente tiene que ver con la capacidad de impactar al otro, pero puede que nuestro cuerpo no esté igual que el día que nos compramos tal calzado o tal pantalón y nos quede un poco más apretado o más suelto. Trata de trabajar con elementos que conozcas, que te ayuden a reducir la tensión porque conoces sus texturas porque conoces cómo se ven en ti. Conocer los elementos con los que trabajamos nos facilita muchísimo nuestra puesta en escena. Si vas a decirlo, dilo bien.